Marea. Tiene la palabra el senador Guardingo. Sí, muchas gracias y buen día. Una aparente contradicción, una aparente paradoja sobre lo que consideramos progreso sería que las nuevas tecnologías perjudicaran los derechos de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo puede suceder? ¿Acaso la tecnología puede tener ideología? ¿Acaso Internet o un smartphone pueden ser de derechas o pueden ser de izquierdas? Yo creo que son herramientas neutras. Lo que pasa es que estas herramientas no, se, no pueden estar aisladas de, de los fenómenos sociales que los otros portavoces ya han comentado, que estamos viviendo una época de retrocesos a escala global, pero también a, a escala estatal aquí en España, de, los, de en los derechos de los trabajadores y que a esta situación no nos ajena... La digitalización de la economía, el contexto en el que se produce esta revolución digital de la economía, es un contexto de desregularización laboral y una hegemonía de un relato de emprendeduría y startups que parece que se quiere hacer realidad una utopía empresarial, que seguramente sería una distopía para la clase trabajadora, de unos trabajadores sin derechos. Porque parece que hoy ya todos somos emprendedores. Y la empresa que diseña una aplicación móvil para, para llevarte comida a casa, bueno, pues son cinco chicos emprendedores en un garaje, pero es que los ciclistas con esa caja enorme a sus espaldas parece que también sean emprendedores hoy. Y no se trata ya de que se nieguen las relaciones laborales, es que lo que pretenden en esta utopía de los emprendedores es negar la esencia misma de las relaciones laborales, la genidad y la dependencia. De una situación previa, donde nos encontrábamos con falsos autónomos, hoy estamos ante los falsos emprendedores a tres euros la hora, sin contrato ni seguridad social. Deberíamos hacer todos una reflexión, instituciones, autoridades laborales y la sociedad en su conjunto de si este es el progreso que deseamos y de si a esto se le puede llamar progreso. Hemos conocido en, recientemente que el Gobierno ha incluido el fraude amparado por la autodenominada economía colaborativa en el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 2018-2020, así como otros aspectos de esta economía colaborativa, que no afectan directamente los derechos de, de los trabajadores en, en la cuestión laboral, pero sí en otros como en la vivienda, y que la Agencia Tributaria bueno, pues ha puesto en su punto de mira este alquiler ocasional de, de vivienda. En, como, como estas plataformas tipo Airbnb. Asimismo, esta, esta misma semana ha quedado visto para sentencia el primer juicio de un trabajador contra la empresa Deliveroo en un juzgado de Valencia y, de momento, lo que tenemos son resoluciones muy claras de inspección de trabajo sobre la existencia de una relación laboral que este tipo de economía, este tipo de plataformas digitales, está negando. Nosotros hace algunos meses presentamos en la Comisión de Empleo y Seguridad Social una moción con cinco medidas para impedir este marco de desregulación en el que se desarrolla esta nueva economía digital. Pedíamos cinco medidas. La primera, desarrollar nuestra normativa laboral a los efectos de evitar que se desarrollen relaciones laborales encubiertas bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios amparadas en la denominada economía digital o colaborativa, garantizando los derechos y obligaciones derivados de las diferentes modalidades de contratación laboral, puesto que la inspección de trabajo y, y cualquier conocimiento básico de derecho del trabajo nos certifica que sí que existe esta relación laboral. Segundo, que se constituyera tanto en el seno del Ministerio de Empleo como en el de Hacienda, con implicación de los agentes sociales y grupos de, un grupo de trabajo para analizar las reformas legales y medidas a tomar. Tercero, impulsar un plan específico y urgente en el seno de inspección de trabajo con la colaboración de las comunidades autónomas que tienen competencias en, en inspección, destinado a erradicar estas relaciones laborales encubiertas y a descubrir la laboralidad de, de estas relaciones a las que he hecho mención. Cuarto, que se instara a la Agencia Tributaria a establecer un plan de inspección o control específico para las actividades económicas desarrolladas por estas empresas. Y quinto, que se instara la redacción de un informe de expertos para una reforma tributaria que pretenda abordar los retos de la mal llamada economía colaborativa, incluyendo las reformas legislativas y administrativas que puedan ser necesarias para evitar prácticas abusivas y elusivas por este tipo de empresas. En resumen, unas medidas que no entran en contradicción con la moción que propone hoy el Partido Socialista, que lo propone de manera mucho más sintética, pero que sí que vamos a apoyar para que las instituciones democráticas señalen hoy el comportamiento de ciertas empresas que, con la coartada del progreso tecnológico, pretenden devolvernos al siglo XIX. Muchas gracias.